¿Qué tal Diego? Muy buenos días para, para vos, para todo Bolivia, para todos los que te están mirando en este momento y que te ven, me imagino yo, todos los días. Un saludo grande. Muchas gracias Santiago por este tiempo junto a nosotros. Bueno, eh, la importancia eh, que tiene esta cumbre que se está desarrollando en su país y la cobertura de los medios. Quisiera arrancar de lo particular a lo general. Bueno, me parece muy bien. Es una buena forma de, hacer una, de analizar la política y la sociedad de lo particular en lo general. Con el tema de los medios, eh, en la, ayer la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados latinoamericanos que se desarrolla en Buenos Aires, eh, contó con la presencia de más de 500 periodistas acreditados en el Hotel Sheraton, donde se realizó ese, ese evento. Y después, más la cobertura especial de todos los diferentes medios que, locales, sobre todo e internacionales, que se tomaron, al, tomaron este tema como agenda en la política. serían sería lo, la relación con los medios. Y bueno, cada medio, como ya uno sabe en este país, atenta para sus diferentes intereses. Pero acá lo importante del, de esta séptima cumbre de la CELAC que se desarrolla en Buenos uh -huh. Aires, yo creo que fueron, fue el documento unitario que que lograron sellar o ponerse de acuerdo los, los más de 12, 13 jefes de Estado y cancilleres del, de la región, que, es, que, que ayer en el Hotel Sheraton llegaron a un acuerdo de 111 puntos. Es un documento bastante largo, pero para mí hay como cuatro puntos que, que son los más importantes o, o cuatro detalles que marcan la, la importancia de lo que fue la cumbre, o de lo que es la cumbre que se celebra acá en Buenos Aires, la CELAC. Para empezar, creo que la, la cumbre estuvo marcada por la presencia de Lula y la vuelta de, de Brasil al bloque regional, como así también de la crisis democrática que se vive en Perú y de, los, las, y de la intentona golpista que, a, a una semana de haber asumido Luis Ignacio da Silva de nuevo la presidencia de Brasil, eh, se realizó en el ataque a los tres poderes de, del Estado brasileño hace unos días. Después creo que también es importante destacar eh, que dentro de ese documento eh, la, está escrito, está firmado, está ratificado la defensa de los recursos naturales y estratégicos mirado como algo unitario, de, de fuerte presencia de, de, de un país en particular luego de las penosas declaraciones que hizo la, la jefa del Comando Sur de, de Estados Unidos a dos días de, del inicio de esta cumbre, cuando mostró una agenda para nuestra región que se puede hablar de, de sin pelos en la lengua y sin parecer exagerado, neocolonial, cuando dijeron que lo único que le interesa a Estados Unidos de esta parte del mundo son sus recursos naturales y que estos recursos naturales son un son un problema para la seguridad de Estados Unidos, para la seguridad nacional de Estados Unidos, algo así fue efectivamente como dijo. Bueno, ahí una vez más vemos que Estados Unidos, eh, cuál es la política de Estados Unidos y a qué vienen. A pesar de que para, este, para esta cumbre mandaron a un, a un asesor presidencial para las Américas eh, llamado John Dodd, que es una persona que, el, que le responde a Joe Biden, y además estuvo presente un fuerte... Una fuerte delegación de Estados Unidos, no solo compuesta por dos, por el que es, como decía, un asesor de, de Biden, sino por otros funcionarios que se dedican a la política migratoria. Entonces, por un lado, tenemos que Estados Unidos apuesta a, a, la, a buscar los recursos naturales estratégicos, como pueden ser el litio, que Argentina o Bolivia, sobre todo, Chile, eh, tienen en, en ese famoso triángulo, pero también está el Amazonas, el litio. El, como les decía, están los recursos renovables, el agua, los recursos raros, un, un sinfín de riquezas naturales que por suerte tenemos en esta parte del mundo. ¿no? Otro de los puntos que también son, que son, fueron, fueron importantes a destacar fue el llamamiento del, del levantamiento del bloqueo económico a Cuba. Eso no, no es menor por la situación eh, de agresión a la que la mayor de las Antillas en estos momentos. De, en estos momentos atraviesa, y que este el bloqueo económico estadounidense a Cuba cuenta de más de 60 años, busca, la busca complicar la vida del cubano, que, del pueblo cubano en general, no del gobierno cubano, porque al gobierno cubano le sería una herramienta más, sería un problema más para su vida, para su agenda, para su vida política. Entonces creo que ese tema fue importante. Otro... Tema a destacar, bueno, fueron lo, la situación en Venezuela, el por qué Maduro no, no viene a, a Buenos Aires, eh, que bueno, eso se puede eh, entender como que el, hubo, hay antecedentes importantes, como puede ser la injerencia de la justicia, o como puede ser, no, como fue la injerencia de la justicia argentina en con el asunto del avión eh, venezolano secuestrado por más de dos meses en, en Argentina, el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de, obligó a Venezuela a llegar al, a un análisis de que no estaban dadas las condiciones eh, de seguridad necesarias para, a, a, para recibir a Nicolás Maduro. Nuevamente yo creo que este, esta reunión celebrada en CELAC es importante celebrarlo porque significó un nuevo, se está significando un nuevo proceso de integración por todo más o menos lo que le estoy hablando. Entre sus... Santiago, fueron... fueron bueno, estamos... Dime. Santiago, eh, te quería preguntar respecto a este proceso de integración. ¿De qué manera crees que eh, aportó, diríamos, a la agenda parte de estos 111 puntos y parte de la agenda de integración regional, pero sobre todo de integración económica, la determinación tanto de la República Federativa del Brasil como de la República Argentina de, es, de avanzar hacia una moneda común que permita eh, la, eh, el intercambio comercial, el más importante de la región sin duda alguna, el de estos dos países, para que se puedan ir sumando otros países de la región. Así es, como bien lo explicas, eso empezó como un... llegó a, a, por lo menos, a anunciarse como un acuerdo bilateral, un acuerdo entre Argentina y Brasil, pero a, los, a, a, los, a las horas ya empezó a buscarse como una a buscarse y a plantearse como algo más general, que incluya no solo Argentina y Brasil, sino que incluso otros países. Eso eh, busca, eh, como, como también ahí se expresó en diferentes momentos del documento, que promueve la unidad y la diversidad política, económica y social de, de, los, de los pueblos, y en este caso la economía. Además, eh, este, esta, esta, este proyecto de moneda común, Potencia también al, al Mercosur y, sobre todo, le da como aire al, a, la, a la UNASUR. Sur. Todavía no hay nada eh, firmado, no hay nada redactado, ni se han juntado los expertos de ambas naciones. Fue, un, fue algo que trascendió luego de juntarse Lula con Alberto Fernández, que ojalá, yo creo que sirva para el desarrollo económico de, de nuestros pueblos, ¿no? finalmente, ¿crees que estamos nuevamente, tras el triunfo de Lula y la recuperación de este liderazgo que históricamente Brasil tuvo en la región, estamos caminando nuevamente hacia un proceso de integración más profundo de nuestros países, de nuestra región? Recordemos que en la conclusión, básicamente, al momento de cerrar esta cumbre de jefes de Estado, Alberto Fernández mencionaba que eh, debemos trabajar, integrarnos y ser como una sola nación, el Caribe y Latinoamérica en sí, para afrontar como bloque eh, el futuro de, de acá, o sea, de acá en adelante las negociaciones con otros bloques económicos y regionales, como por ejemplo la Unión Europea. Sí, ese creo que es la clave a seguir. Creo que es la unidad latinoamericana de en un futuro, nos va, si logramos, construirla como se debe, con los, poniendo por, el, por, el, por delante los pueblos, no los gobiernos. Creo que, o los pueblos y los gobiernos, creo que ese es el norte o el sur a seguir. Eh, ahora me parece que en esta nueva oleada de... de de gobiernos progresistas o de que se autotitulan nacionales y populares o, o, de, o de izquierda, uno de los grandes problemas o de las grandes trabas que se, se, se registraron en esta en segunda oleada fue que nos costó mucho más eh, llegar a la integración real que, por ejemplo, en la primera oleada donde estaban no sé, Néstor Kirchner, Lula, eh, Evo Morales, Chávez. Bueno, pero bueno, eso es lo, lo dinámico de la, de la política general, lo dinámico de, nuestro, de nuestras sociedades, de nuestro pueblo, y creo que en un futuro, eh, en un futuro inmediato casi, si no actuamos como bloque, estamos destinados a la fragmentación, al fracaso, a la, la balcanización, y eso no solo es un problema más para nuestra América Latina, sino que va a ser, se van a registrar hechos realmente dolorosos, y que lamentablemente en estos eh, varios siglos de, de lucha y, y victorias eh, vamos a tener que eh, repensar cómo nos planteamos ante un mundo que cada vez está más complicado y nosotros al ser un lugar donde al menos eh, por el momento discutimos y somos una zona de paz, o sea donde nuestros problemas los resolvemos dialogando y no haciendo guerra, creo que eso es un plus que aporta a la, a la integración latinoamericana para pararnos de, de mano o de igual igual con cualquier otro bloque del mundo nosotros como somos nosotros no apostando a la, a la integración al diálogo eh, hablando con, con África con Asia con Europa con los, con los otros dos países que no participaron de la cumbre de la CELAC que son que a la vez son miembros de la OTAN y del G7 que sean miembros de la OTAN y del G7 es una es una contradicción pero bueno, son, así es la política de ellos y nosotros a, a diferencia de ellos no, no le vamos a decir qué es lo que deben hacer o cómo deben actuar, ni lo vamos a condicionar. Santiago, eh, quiero agradecerte por este tiempo junto a nosotros eh, para hablar respecto a eh, ya las conclusiones que firmaron ayer 33 representantes, entre jefes de Estado y representantes de esta comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe estas 28 páginas, 111 puntos que forman parte de este acuerdo y ahora la presidencia pro tempore para el primer ministro de San Vicente y Granadinas, que tendrá el reto de seguir trabajando en este proceso de integración de la CELAC. Eh, muchas gracias, eh, Santiago, por ese tiempo junto a nosotros. No, un placer enorme y le mando un saludo gigante. Estuvo junto a nosotros Santiago Massetti, periodista argentino, a propósito de esta cumbre de la CELAC que, como bien decíamos hace instantes, no pudo estar presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, porque eh, informes de inteligencia de, de Venezuela informaban que existía una especie de plan de emboscada para justamente agredir tanto al presidente Nicolás Maduro como a la delegación venezolana. Entonces fue simplemente una delegación que envió el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pero Nicolás Maduro en un mensaje que fue publicado en la noche, eh, un video que, que grabó y que envió justamente a propósito de la CELAC, eh, estaba brindó más bien un, un mensaje de apoyo a esta idea de la moneda común del sur para las transacciones financieras entre los países, las transacciones comerciales entre los países. Un Luis Ignacio Lula da Silva que también se refirió al tema Venezuela ante la consulta, por ejemplo, de los periodistas argentinos en esta rueda de prensa con el presidente de ese país, Alberto Fernández, cuando le preguntaban respecto a Venezuela. Y, y Luis Ignacio Lula da Silva fue muy categórico al decir que va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, que quiere una embajada venezolana en la República Federativa del Brasil, que eh, pide para Venezuela lo mismo que pide para Brasil. Y es la autodeterminación de los pueblos. Finalmente, eh, los presidentes de la región, por supuesto, son elegidos por sus pueblos. La, de, la autodeterminación, además, en las políticas económicas en las políticas internacionales de cada uno de los países y en ese sentido ha sido muy categórico y habló del restablecimiento de las relaciones eh, diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela que fueron suspendidas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, como también fueron suspendidas durante el gobierno de Iván Duque, eh, las relaciones entre Colombia y Venezuela ya restituidas con la llegada al poder de Gustavo Petro. Se va normalizando el tema en la región en cuanto a las relaciones eh, diplomáticas. Por supuesto, el tema de la crisis política del Perú fue uno de los temas también bastante eh, que concentraron el foco de algunos de los discursos. De repente, uno de los más enérgicos fue el del presidente de Chile, Gabriel Boric, que condenaba la represión de, eh, del gobierno de Dina Boluarte contra el pueblo peruano. Vamos a, por supuesto, como lo hemos estado haciendo eh, todo este tiempo, hacer el seguimiento al tema Perú, que ayer tuvo otra jornada de movilizaciones en Lima. Eh, declaraciones de Dina Boluarte también, que decía que Puno no es Perú. Martín Vizcarra, expresidente de la República del Perú, ya salió a cruzarla en las redes sociales y decía que las elecciones deben realizarse este año, que eh, Puno es Perú, como Lima también es Perú. Bien, vamos a estar, por supuesto, ampliando esta y otras informaciones.